La marimba de Chonta, el piano de la selva y el sentir del pacífico. Desde bundes curulados, hasta merejudos o pangos, los sonidos del pacífico colombiano no serían lo mismo sin las tonadas de la marimba de Chonta. Este instrumento de percusión está tan aferrado como sus propias raíces africanas. Su historia se ha escrito a lo largo del litoral, desde Tomaco Mariño hasta Bahía Solano, Chocó. Se le da un lugar privilegiado a la marimba como madre de un hilo musical que los conecta y los hermana. En varios municipios de la región es habitual encontrarse con los llamados luthier de marimba, conocedores del saber ancestral de elaborar ese instrumento, labor que es y transmiten a nuevas generaciones para prolongar la tradición. El Quimino es un joven de 22 años, nieto de Silvino Mina, reconocido en el pie de Guapi, Cauca, a quien le aprendió el arte del piano de la selva. Estoy metido en el centro, cuento de las marimbas desde los 10 años, miraba a mi abuelo que llegaban a comprarle marimbas y él empezar a tocar, entonces cuando escuchaba ese sonido yo me motivaba, me emocionaba, cuenta. Solo bastó su deseo de aprender a tocar para empezar a empaparse de la magia musical del Pacífico. Yo le dije, bueno, enséñeme para ver cómo yo toco con usted. Me enseñó los bordones y yo lo acompañaba cuando uno está aprendiendo de lo primero que le enseña. Y cuando quise ver que ya estaba tocando la marimba, dice el El melodón es lo primero que se aprende y corresponden a los sonidos graves de este instrumento que cautivó a este joven y lo motivó a interesarse por la elaboración con sus propias manos. La fabricación no está tan industrializada Sigue siendo artesanal, por eso no cualquiera puede dar vida y sonido auténtico a una marimba. Se requiere tacto, paciencia y sabiduría que solo otorgan las raíces. La palma de chonta y la guayua son materias primas fundamentales. La magia de la marimba no solo está en su dulce sonido, sino también en sus componentes, en la fuerza y el poder de la naturaleza. La chonta tiene que cortarse en luna menguante. Si es en otro estado no sirve porque le cae el gorgojo rápido. Se daña la chonta y no dura pero si es el enguante la chonta le dura tiempo, se dañan primero las tablas y la madera, pero la chonta no, asegura joven artesano. Con la se necesita cortar la chonta y ponerla a secar solo en la sombra alrededor de unos cuatro meses, luego se pela, se pule y se deja lista para darle esa dimensidad característica. La chonta da la nota y la guayba da la resonancia. Esta sinergia da origen al sonido que fluye entre cada tecla. Esto se va afinando con agua, se corta el tarro y le echa hasta que suene, agrega. Para Elkin crecer inmerso en la tradición del pacífico influye mucho en este oficio uno ya desde pequeño viene con ese oído ese también ayuda yo no toco en la yo no se toca así yo toco como me dé mi oído yo me baso en el sonido desde pequeño eso se le va grabando a uno comenta afirma que secretos no hay tras la marimba, la paciencia es lo que principal, una mal labrada la daña, ya que si queda una nota salteada no se puede tocar. Mina reitera que si no es como paciencia no se logra nada. Lo cierto es que cuando suena la marimba resuena el pacífico se alzan los cantos de alabados y arrullos, la marimba es la paz del pueblo negro, es el orgullo de las músicas ancestrales que sobreviven y la resistencia de una raza. El piano de la selva fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Cuando toca la música del Pacífico una persona de acá se siente algo que lo llaman a uno, no sé qué hay que hayan en Guapi o que aprendemos nosotros, no me lo explico, pero es algo que lo hace diferente, sostiene. Festivales como el Petróleo Álvarez son uno de los escenarios por excelencia para recibir el talento y la riqueza musical de esta región del país, una de las invitadas de honor siempre es la marimba. En Guapi se habla mucho de Petróleo, al iniciar el año salen muchos grupos que quieren participar se hacen eliminatorias y quedan solo los mejores. Entonces, antes de las audiciones, casi todos los días ensayan para perfeccionar. Allá sí que se ven las ganas de estar en el petróleo. Todos quieren hacer las cosas perfectas. Cual cuenta el King. Y mientras la identidad del pacífico afrocolombiano siga extendiendo sus raíces, el canto dulce de la marimba seguirá llenando de color los matices musicales del litoral. Mientras se sigan formando más hombres como Baudilio, Cuama y Gualajo, a quienes su sensibilidad les permitió aprender el hacer y el sonar de la marimba, a través de leyendas de duendes que les enseñaron la magia del instrumento. Gracias por tu visita al canal, vuelve pronto.